...al Viceministro de Política Tributaria, don Johnny Morales... ...a quien le agradezco mucho por estar con nosotros... ...vamos a hablar un poquito sobre el Decreto Supremo 4850... Eh, ...se ha dado alguna explicación el día de hoy... ...respecto al alcance de este Decreto Supremo... ...¿cómo está Viceministro? tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches... ...un saludo a todos nuestros televidentes que ven el programa... Y bueno, sí... Eh, ...el pasado 28 de diciembre... ...se ha promulgado el Decreto Supremo ¿no? 2850 que en realidad es un reglamento de la ley 1448 esta ley ya ha sido promulgada en julio del año 2022, del año pasado de julio en diciembre se ha sacado la reglamentación esta ley básicamente y el decreto que reglamenta esta ley establece eh, un cambio del régimen para los profesionales independientes cuando hablamos de profesionales independientes hablamos de abogados que tienen una FED atiende sus casos, es independiente, un profesional que de manera independiente trabaja, abogados, médicos, arquitectos. contadores, arquitectos y... Ok, son profesionales independientes, ¿no? Que hasta antes de, de, este, de, de, la, de, la, de la, la ley y antes de este reglamento que operativiza este tema, estaban sujetos al pago del impuesto a las utilidades de las empresas. O sea, pagaban como si fuesen empresas, ¿no? O sea, pagaban el IVA, pagaban el IT, y luego de un año transcurrido tenían que pagar el IUE. Impuesto a las utilidades. Utilidades de las empresas. Con el cambio del régimen, estas, estas personas, estos, estos contribuyentes como profesionales independientes, van a, han pasado a ser contribuyentes bajo el régimen complementario del IVA, el RSI. Por ejemplo, los servidores públicos o eh, personas que son dependientes de alguna entidad privada, cada mes tienen que presentar el formulario 110 para descargar las facturitas. Entonces, eh, este mismo tratamiento, ahora, a partir de enero, lo van a tener nuestros profesionales independientes pagando ¿no? sobre eh, las facturas. ¿Qué beneficios tiene? Que es lo importante. Por ejemplo, cuando antes eras, eras considerado como empresa, no podías descargarte la facturita del supermercado porque no estaba asociado a tu actividad económica. No podías cargarte la, la, la factura del pago de pensiones de los hijos porque no, no estaba, estaba relacionado a la actividad. Ahora, pasando a un régimen, eh, al régimen de lesiva, los profesionales independientes van a poder descargar todo este tipo de facturas y aquellas que no, sea, no se les era considerado y van a poder descargar y ¿no? eh, de esta forma eh, poder... Eh, ¿no? disminuir la carga tributaria que tienen es un beneficio ¿no? y los el elementos digamos se les reconoce las aportaciones sociales más que tengan ¿no? estas personas entonces este es un tema que nace eh, en temas como mesas de diálogo conversatorios con estos gremios que han pedido es decir nosotros queremos contribuir pero no como empresa sino queremos contribuir como personas naturales porque somos personas naturales que desempeñamos independientemente una profesión tienen más posibilidades de descargar sus, sus uh, compras, eh, hacer el descargo correspondiente. Antes era muy limitada la posibilidad. Tenía que ser estrictamente una factura que esté relacionada a la actividad. Así es. Y eso era, claro, restrictivo. Sí. Por ejemplo, un abogado tenía que... estaba relacionado a un tema, digamos, de papel, bolígrafos, para el bufet, sí, cosas así. Era, era muy restrictivo. Era muy restrictivo. Ahora van a poder descargar todas las facturas que tengan, como cualquier persona que tributa bajo el régimen hereditivo. Eh, básicamente, eh, Jorge, ese, sido ese es el espíritu de la emisión de la ley 1448 y el, regla el decreto reglamentario. Sin embargo, eh, eh, advertimos que políticos han estado estos últimos días, ¿no?, de manera intencionada perderse, yo diría, y con el objetivo de generar incertidumbre, desestabilización, ¿no?, esa en la población diciendo que ahora todos van a tener que contribuir. Aquella persona que está consumiendo algún, eh, algún Steam, por ejemplo, Netflix, Spotify, o compra algún servicio o bien por QR o paga, hace transacciones financieras por QR o con tarjeta, va a estar sujeto a un impuesto. O sea, fíjense, de una cosa, de un objeto que es concreto, con un objetivo claro, preciso, no para, para nuestros premios independientes, saltan a un elemento de querer que a partir del gobierno, ¿no?, de ser, eh, ¿no?, descuidismo de Muchos si no queriendo cobrar más impuestos. Queriendo es cobrar más impuestos, ¿no? Y eso motivó a que hoy hagamos una conferencia, ayer saquemos un comunicado, e inclusive la ASFI sacó un comunicado el día de hoy, aclarando que ese tema de las transacciones financieras con el tema del QR, ¿no?, a través de o oh, tarjetas, pago, pagos en línea o oh, online, no están sujetas ninguna a este, a este decreto supremo, o sea, no, no están grabados estos elementos y, y, y por eso es que tenemos que desmentir, porque ahí es claramente hay una intención clara de que la, la, la población se, se encuentre eh, motivada a movilizarse por un elemento que no tiene ningún motivo. Este decreto y esta ley ha sido socializada, ha sido, ha sido requerida y trabajada como una demanda de los sectores. Okay. A ver, déjeme entender, Revisiónista. Tanto la ley que usted menciona como el decreto supremo, el 4850, reglamentario, ¿no? está orientado a profesionales independientes ¿A que tengan la posibilidad de migrar al RSIVA. Nada tiene que ver con las plataformas de streaming, nada tiene que ver con los pagos online o con, con los pagos en QR. Nada. No está relacionado con eso. Claro, porque el régimen, el -IVA es un régimen. Que graba el tema de los ingresos ¿no? Que cuando pues, uno se tiene que descargar de lo que, de lo, del ingreso que tiene que se dedica, que tiene que descargar con las facturas no y tiene, tiene bien que el beneficio de ampliar la, la posibilidad de descarga incluso, no sé si, si me equivoco la verdad que no, no tengo mucho conocimiento aquí usted me va a poder dar mayores detalles esta posibilidad del que el profesional independiente pase al EDSIVA, haga el descargo como lo hacemos absolutamente todos amplíe su posibilidad de descarga ¿También hay un alivio en cuanto al monto de pago anual? Sí, porque en realidad antes la presunción era sobre el 50% de su margen, de sus ingresos que, de, que tenía el profesional independiente. Ahora ese 50% o la totalidad, él lo va a poder descargar con facturas. Que antes no lo podía hacer, porque había una limitación clara, que las facturas a descargar solamente tenían que estar relacionadas a la actividad. Y no va a haber un pago anual. Que es ya el, no, ya el, claro, el IUE. ya no el pago anual ya no han pagado nada, no. Si no eso es, trimestralmente tienen que declarar cómo se lo hace en el, en el caso de ver ¿no? Muy bien, finalizo con lo siguiente, profesionales independientes que nos están viendo, que hay muchos, que hay bastantes, hay muy buenos profesionales, en todas las ramas, ¿cómo hacen? ¿Cómo tienen que hacer? Mira, hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, estos, estos contribuyentes estaban dentro del régimen del impuesto a las utilidades de las empresas, por lo tanto, tenemos que cerrar para ese cierre, hemos dicho que hasta el 31 de enero ellos tengan que cerrar esa declaración del IUE y toda su actividad o las facturas que sean ya ¿no? desde el 1 de enero para adelante ya lo tienen que ir acumulando de tal forma que trimestralmente tienen que presentar la misión tributaria ¿no? para pagar ese impuesto y si hubiese algo a favor del fisco, ¿no? Para declarar. Muy bien, gracias por estar con nosotros No, a ti Jorge, gracias sí, ya, no. Era importante la aclaración es importante la aclaración porque eh, había mucha, yo digo, de manera malintencionada de querer crear su sobra en la población. Y bueno, estamos acá para poder aclarar esos elementos. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. El viceministro de Política Tributaria nos ha acompañado. Seguimos, estamos en muchísimas preguntas.